interior bruto. ¿Qué es el producto interior bruto? Valor monetario de la producción de bienes y servicios finales fabricados en un país durante un periodo de tiempo determinado, un año. Normalmente se utiliza como medida de riqueza de un país. ¿Cosas que deberíamos de tener en cuenta de esta definición? Primero, productos finales. Eso quiere decir que no vamos a considerar eh, los consumos intermedios, las materias primas, etcétera, Utilizados para fabricar otros productos finales que son consumidos por el consumidor. Luego, interior. ¿Qué queremos decir con interior? Producción fabricada dentro de la frontera del país. Y por último, bruto. Nos referimos a que no se tienen en cuenta... Las depreciaciones o amortizaciones, es decir, la pérdida de valor que sufren los elementos de capital físico, o sea, maquinaria, eh, utilizados en la fabricación de dichos productos. En esta medida, el PIB, es utilizada eh, por la mayoría de países como medida de riqueza, como hemos comentado, pero presenta una serie de limitaciones importantes, las cuales hacen que el importe del PIB eh, esté eh, infravalorado con la producción real que tiene lugar en ese país. Dichas limitaciones se deben a que el PIB no recoge, por ejemplo, las tareas del hogar o el trabajo voluntario eh, realizado en asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, dado que ambos tipos de trabajo no están remunerados. Luego tampoco recoge las operaciones de trueque o intercambio de bienes en las cuales no eh, se intercambia dinero. Y por último, tampoco incluye las actividades de economía sumergida, dado que no existe un mercado oficial para el intercambio de dichas actividades. ¿Cómo podemos calcular el PIB? Actualmente existen tres eh, formas o métodos de calcularlo, según los datos que tengamos en cuenta para eh, su cálculo. primer método y más sencillo de calcular es el método de la demanda o gasto cuando tenemos en cuenta el valo, el, los precios finales de los bienes eh, fabricados. Según este método, el PIB se calcularía como la suma de consumo, inversión, gasto público, exportaciones netas. Eso nos daría lugar a la cantidad del PIB valorada a precios de mercado, es decir, a precios de venta finales. Segundo método es el método de la renta o ingresos, si tenemos en cuenta las fuentes de renta de los distintos agentes económicos de la economía. Según este método, el PIB se calcularía como la suma de los salarios, alquileres, intereses, depreciación, impuestos, beneficios, etc. Eh, una vez descontadas las importaciones, si las hay. Toda esa operación nos daría el PIB valorado a coste de factores, es decir, a precios de fabricación. Si a esta cifra obtenida le sumamos los impuestos indirectos, como puede ser el IVA, y le restamos las subvenciones recibidas durante el proceso de fabricación, obtenemos igualmente el PIB a precio de mercado. Luego por último tenemos el tercer método, el PIB eh, obtenido por el método del valor añadido, producción u oferta. Este método tenemos en cuenta las eh, cantidades o valor que se añade a un producto durante su paso por las distintas fases de la cadena de producción. De forma que, sumando dichos valores añadidos eh, y restando igualmente las importaciones, igual que en el método anterior, obtenemos de igual forma el PIB a coste de factores. Siguiendo los mismos pasos que antes, obtendremos podemos llegar al PIB a precio de mercado. De forma que las tres cifras obtenidas al final por cada uno de estos métodos deben de ser iguales. Eh, veamos más detenidamente estos métodos. El PIB valorado por el lado de la demanda o el gasto. Ese PIB se calcularía como la suma de consumo privado de las familias y empresas, consumo de bienes y servicios. Luego la suma de la inversión, es decir, compras de grandes inmovilizados. Luego suma del gasto público. Gasto público tenemos eh, consumo de. De sector público de bienes y servicios y de inversión, pero no incluyendo transferencias de renta, es decir, no se incluirían prestaciones por desempleo o pago de prestación por jubilaciones, dado que estos son transferencias de renta. Eh, en el caso de la prestación por desempleo de la, la persona cuando está trabajando a esa misma persona cuando se encuentra en situación de desempleo y en el caso de la prestación por jubilación de, sería de las personas que están actualmente trabajando A las personas que actualmente están jubiladas eh, Y además deberíamos de sumarle las exportaciones del país Es decir, ventas realizadas a terceros países Y restarle las importaciones del país Compras realizadas por españoles en países terceros nos da A precio de mercado Luego tenemos el segundo método, hemos dicho, el PIB por el lado de la renta, donde aquí sumamos las distintas eh, fuentes de renta de los tres agentes económicos, familia, empresas y Estado. Eh, para ver fuentes de renta nos puede servir de ayuda a recordar el flujo de la renta, flujo circular de la renta, según el cual, los tres, aquí tenemos los tres agentes económicos, familias, empresas y sector público, y eh, tenemos en azul el, el circuito seguido por los eh, bienes y servicios Y en rojo el circuito financiero, circuito que sigue el dinero De forma que los ingres, las compras, por ejemplo las familias eh, Las empresas le entregan, como vemos por la flechita azul Le entregan los bienes y servicios a las familias Y las familias a cambio le dan el pago en forma de precio Luego, las empresas, eh, las familias, en este caso, eh, le dan a las empresas su trabajo, el fruto de su trabajo, en cambio las empresas le pagan un salario. Y por último, en eh, la relación con el sector público, tanto empresas como familias reciben bienes y servicios públicos del sector público, por ejemplo, el transporte público, eh, la, el uso de las bibliotecas públicas, el uso de los parques, el alumbrado, el alumbrado público, etc., y, a cambio, para su mantenimiento de estos bienes, pagan impuestos en el sector público. Y el tercer método, hemos comentado que era el eh, PIB del valor añadido a la producción. Este PIB, el valor, hemos de recordar que el valor añadido es igual a la resta resultante de la producción y los consumos intermedios o materias primas empleados para fabricar dichos bienes de forma que mediante este método obtenemos el PIB a coste de factores. Vamos a verlo con dos ejemplos. Senta